y el día llegó para un encuentro el día llegó para compartir con quien fue nuestra creadora y decimos creadora de este ser profesional que nos acompañó en nuestro proceso de crecimiento en nuestro despertar y descubrir a quien queríamos acompañar pero primero ¿quién quería ser? nos enseñó valores amorosidad a mirar al otro con posibilidad cómo me gusta esa palabra posibilidad y así como ¿quién el destino sin saberlo me puso en camino a su hija con mucho, educativa y juntas dos. y había algo que me atraía su sonrisa su amorosidad sin saber su esencia de y hoy me encuentro con mis compañeros con Roxana, con Jorge, con Marcela que compartimos tantos momentos con ellas noches enteras hoy la tenemos acá chicos junto a nosotros y los quiero escuchar ¿qué significa para ustedes nuestra querida Dana rosa maestra de maestros una coach con mayúsculas y una de las mejores coaches que tiene nuestro país te escucho Jorge Gracias Cari, bienvenida María Rosa, Estefanía. La verdad que muy emocionado, muy emocionado porque generalmente cuando tenemos que hablar de alguien presentamos el currículum, podemos llenar una hoja con toda su, su capacidad, con toda su profesión, con todo lo que hace, porque María Rosa tengo que contarle no solamente es coach, PCC, formadora de uno de los institutos más grandes de Latinoamérica. Además es mentor coach, es capacitadora en Activia, es biodecodificadora, es locutora, miles de cosas. Pero a mí me gustaría hoy presentarla como ese ser maravilloso que pudimos conocer a lo largo de nuestra formación. Es una persona que no solamente nos tocó el conocimiento y nos formó con todas las herramientas que necesitamos para desarrollarnos como coach y como, como en la vida misma, ¿no? en todo lo que hace en, el, en ese transcurso de la vida misma, sino que también nos tocó el corazón. Nos enseñó que se puede manejar todo desde la amorosidad, desde el amor, desde validar al otro, poder mirar sin juzgar tantas tantas enseñanzas que no tengo nada más que agradecimiento. Y la verdad que eh, gracias María Rosa por estar acá, gracias también a la vida que me permite tener este, hoy este contacto de esta manera en esta semana del coaching. Y para mí tan importante poder arrancarlo de esta manera, en contacto con María Rosa, que creo que es el pilar fundamental para todo lo que hoy puedo desarrollar y puedo hacer desde esta noble profesión. Así que gracias María Rosa, y también a Estefanía, eh, bienvenidas. Le decimos a María Rosa, dejamos de compartir eh, pantalla, y le decimos a María Rosa que, que habilite su cámara, para que la gente pueda verla. Ella es maestra de maestros, nuestra maestra. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, muy bien, mucho, están diciendo demasiado, demasiado. Esa es tu interpretación. Es mi juicio, es mi juicio, el de ustedes también es un juicio, están haciendo juicios. Sí, de todas maneras, perfectamente fundamentados, esto te puedo, te puedo asegurar. Y acá tengo quien, lo, quien avale ¿no? estos, estos fundamentos. Este, gracias María Rosa por estar acá en este espacio. Bueno, y Ro, le vamos a dar la bienvenida a ella, a Stephanie, a Stefi. Hola, Stephanie, a ver si Hola. Ahí Steffi. estoy, ahí estoy. ¿Cómo me, estás? Estoy la, bienvenida. me estoy secando las lágrimas de orgullo cuando hablan de mi mamá. <risa> Sí. Un gusto que estés acá también Y yo no sabía que María Rosa tenía una, una hija y coach gracias. Así que es un gusto para mí también conocerte Gracias, gracias Un bueno, gusto con... estar acá compartiendo con ustedes Ustedes dos forman familia de coaches, ¿no? Dos generaciones diferentes Pasamos el, la meta de Axon, ¿viste? Que es una, un coach por familia Nosotros ya estamos <risa> <risa> superando <risa> Qué linda, ahí las, ahí las estamos disfrutando a las dos Y bueno, y se vienen las preguntas, chicas Las preguntas de nosotros Vamos. Ustedes formaron activas, ¿cómo fue eso? Bueno, eh, surge a raíz de que a, Yo tenía algunas ideas de compartir eh, Todo lo que iba aprendiendo, lo que iba Realizando, que iba haciendo en mí, ¿no? Este proceso que yo siempre digo que es personal y que después uno lo transmite, pero tenía muchas ganas de hacer algo para transmitirle a la gente que no es que quiere ser coach, pero sí que quiere tener herramientas en la vida. Entonces, bueno, lo comentamos y cuando Estefi empezó este camino de, de, del coaching, empezamos a darnos cuenta que coincidíamos un montón, nos empezamos a encontrar desde este lugar y desde ahí empezamos a crear. Que bueno, fue ahí desarrollándose el año pasado con unos talleres de ser coach, pues empezamos con esto, ¿no? Con reforzar el ser coach. Y después nos fuimos a este nombre que para también ponernos nosotros en este de activa, de activarnos, ¿no? Y no quedarnos. Hermoso. Eh, Estefa. Yo tengo algo que preguntarte, ¿cómo surgió este ser coach de parte tuya, ¿no? Viniendo de una mamá que seguramente pasaba horas en la computadora, dando clases. Eh, yo, yo tengo que decir que hace eh, 13 años que no vivo con mamá, así que toda la etapa de, de su ser coach, de sus comienzos como coach, yo no, ya no, no las compartí. Uh -huh. eh, sí, esto que me, me hizo mucho sentido, esto que decían al principio, y cómo realmente está en su esencia esto de mirar al otro con amorosidad, de ver a cualquier persona posibilidad, porque fue siempre así, eh, uh -huh. siempre tuvimos ese manto de, de, de, de posibilidad al otro eh, en cualquier tipo de actividad. Y después, cuando, cuando surgió esto de coach, a mí venía y me llamaba por teléfono y yo contaba algún problema que tenía en el trabajo, y enseguida empezaban las preguntas de coaching. Y yo decía, no me hagas coach a mí, no me hagas coaching. Eh, y mismo cuando yo decidí, cuando fue mi, mi primer quiebre, que, que fue esta incomodidad que empecé a sentir dentro de mi espacio de trabajo, empecé a mirar el coaching para verlo como posible cambios dentro de mi organización. Yo decía no, yo como mami no quiero ser. Yo en realidad no no me quiero dedicar como a lo mismo. Como que el coaching me creo que me está atrapando desde otro lugar. Cuestión que a los cuatro meses estaba empapada de coaching de, de, de esto de vivirlo, de pasar esto de, de pasar procesos. Creo que es lo que nos hace vivir más el coaching y compartirlo con con mamá nos dio esa posibilidad. De, de bueno, no sé, sí, en realidad sí, me gusta lo que hace, amo y compartimos un montón desde ese lugar y se nos ocurrían todos los días ideas de nuevas. Y, y yo justo había terminado la formación, entonces era como, bueno, ¿y, y qué podemos sumarle al que termina la formación y que por ahí le falta engranar? Y bueno, nada. No, eh, ahí empezamos a compartir. Yo muy tímida porque no me, no me le animaba a hablar y ahora no me para, no me para nadie. <risa> Está la otra parte. Eh, pero bueno. Bueno, voy a dejar sí, a mis compañeros que pues Yo tengo un montón de preguntas, pero las voy a dejar a ellos. <ríe> a ver, Ro, ¿qué le querés preguntar? Yo quiero preguntar qué cambió en la relación eh, madre-hija-coach. Ahora. Wow. Voy yo como mamá. <ríe> Eh, para mí, más allá de que esto de que ustedes ven que yo veo posibilidad, lo pude poner en práctica con mis hijas, eh, yo siempre como que las solté, y muchas veces me fui a la culpa de, de no soy buena madre, no por soltarlas de esa manera, pero bueno, aparte de eso, siempre las vi como posibilidad, entonces más allá de lo que ellas transitaban... Eh, yo estaba ahí. El hecho de poder compartirlo ahora y poder hablar es, eh, es nada, es, un, es una mezcla de orgullo con satisfacción, con un montón de cosas que se crea a través de poder hablar y pararnos en otro lugar. ¿no? Con las herramientas de coaching, escucharnos desde otro lugar, validarnos desde otro lugar, y eso creo que hizo que pudiéramos hoy estar así, ¿no? No sé, Steffi, vos tu mirada. Eh, yo como hija y mamá también, eh, porque realmente el ser hijo eh, es una cosa, pero el ser hijo y después ser padre te transforma la mirada a tus padres, eh, como que validas toda la, la dedicación ¿no? de, del padre. Y a mí me pasó que, que siempre fui de escuchar eh, y de aceptar, pero realmente el coaching... Eh, le puso por ahí un marco, como que no era tan empírico esto de que yo aceptaba y que era la buena porque aceptaba, no realmente validé, validar al otro eh, lo que pasó, lo que hizo, esto de que damos lo que, lo que sentimos que damos y ese es nuestro 100%, y que si sale bien buenísimo y si sale mal es área de aprendizaje, esto de siempre se aprende, desde ese lugar aprendimos a construir una relación de, de mucho respeto eh, y de esto de que podemos estar conversando y tirarnos unas preguntas, y, y siempre es construir. Eh, entonces, desde ese lugar el coaching nos, nos atravesó, como, como relación de, de madre-hija. Qué lindo, qué lindo esto que decís, ¿no? Nos atravesó. Y, y las ancló, porque realmente las ancló en poder seguir creciendo e impactar en otras personas, ¿no? Y ahora vamos a Marcela. Marcela, debes de tener igual que yo un millón de preguntas, pero una sola. Bueno, me, me llegó el turno. Buenas tardes a las dos. Bienvenidas. Qué alegría tenerlas. Eh, yo quiero decir primero a los que nos están escuchando que María Rosa también fue mi informadora, eso ya lo dijeron, y que que creo que, que fue un espacio que me ayudó de, de miles de maneras a, a terminar de construirme, porque cuando uno hace esta, esta carrera, este curso de coaching, eh, ingresa, eh, comienza un tiempo de, de mucha, mucho replanteo personal, de mucha transformación, y en el medio de toda esa transformación que uno, que un, en lo que uno va transitando, eh, ocurre que empieza sus propias prácticas como un futuro coach. ¿no? Entonces, en medio de eso yo hacía muchísimo silencio, me acuerdo muchísimo de eso y, y al lado de María Rosa me sentí muy validada con, con mi espacio de silencio y con muchas otras cosas que siempre digo, también quiero decir hoy esto, que, que aprendí a legitimar a los demás. Y es un poco esto que ustedes también traían, pero lo pude atravesar en mí. Y en mi transformación y ponerlo en práctica, y me encantó. La verdad es que, bueno, eh, es un plus haber sido alumna de María Rosa. Y también compartí las mañanas, unas mañanas como docente de, de Steffi. Quiero decir que son un dúo dinámico muy que se complementa muy, muy bien. Me encantó. Y. Y creo que, que tiene mucho al mundo para dar. Yo estoy esperando el libro, que no sé en qué momento va a llegar, pero que ya se los dije. Y para, para ser la primera en adquirirlo. Así que bueno, las animo a eso, en esto de Activa. Y quería dejarles una pregunta. Pensé y pensé muchas preguntas. Eh, quiero una que así les da espacio a las dos. Es que desde su estar siendo coach, ¿qué le... ¿Qué le dejan como mensaje de, a, la, a las personas, a los oyentes, a los que nos están escuchando, sobre qué posibilidades te da eh, distinguir desde el coaching o eh, tener herramientas? ¿no? Todas. <risa> <Sí>. <risa> todas. Todas, todas. Eh, yo estoy convencida que que hay, hay much, o sea, todos podemos entrar a, a observarnos de diferentes lugares, ¿no? Podemos entrar desde hacer yoga, desde hacer meditación, por todo lugar, de todos los lugares podemos llegar a nosotros y a trabajarnos. Ahora el coaching, lo que en mí, no en lo personal, lo que a mí, en mí logró es darle un marco o una herramienta, eh, como poder poner cada cosa en su lugar, ¿no? Eh, el coaching te da esa... Eh, posibilidad de ubicarte, estás en el problema, estás como víctima, estás como responsable Te ayuda a observarte, como que te da, el, el, como si fuera, no sé Todas las herramientas son una luz Pero como que el, el coaching es el, la linterna que te va enfocando no Como que te puede, vos te podés enfocar Si estás hoy en, en la queja, si estás en un juicio Descubrir todo eso te potencia, como persona no solamente como coach profesional, el que va a ser coach profesional, sino te potencia como, como persona, te, te da liderazgo en tu casa, te da liderazgo en tu trabajo y te da liderazgo a vos misma como persona. O, sea, te, o empezás a ocupar un lugar realmente tuyo, ¿no? Esto de que se habla tanto de que no formemos parejas por necesidad, sino por complemento, de, a ver, compartamos, también pasa con los amigos, también pasa con los hermanos, con los... Es, a ver compartamos y no, vení que te necesito, desde ese lugar, ¿no? y el coaching te, te lidera de una manera, te da las herramientas de que te para en ese lugar, de que vos compartís, no estás esperando que el otro te dé, porque te haces cargo, te haces responsable, creo que es desde ese lugar. O sea, yo me posiciono y chicos, me tienen que ¿no? cerrar el micrófono, cierren mi no, no, no, no, micrófono. No sé, esta, esta es la parte que si estamos en clase, yo le hago seña bueno, para que te adelantaste, y me quedaron dos filminas que tenía que pasar, y, se de, y sigue hablando. Redondeando, redondeando. Te <ríe> <ríe> toca a vos. Este. Eh, esto esto de, de, de, de ver posibilidad, eh, hablamos muchas palabras que las repetimos mucho, y parece hasta trillado a veces, pero esto de, de ver posibilidad, de poder, uno con las herramientas, tomarse el tiempo, esto que decía Marce, de los silencios... De decidir. Esto del de, otro día escribía, no el pensamiento, no soy lo que pienso, soy lo que elijo hacer con lo que pienso. Y ese poder elegir con las cosas que nos vienen a la mente, eh, la herramienta nos la da el coaching, de la escucha, de esto de, de, de validar al otro, pero desde ese lugar, de, de, de hacerse cargo. Eh, entonces todas las herramientas que tenemos desde el coaching Nos hacen distinguir y poder elegir lo que queremos hacer Y, y esa decisión es la que, depend, la que depende de nosotros Es la que, la que va a liderar lo que, el, el, el camino que queramos hacer Bueno, ahora le toca el, a nuestro hombre de la noche <ríe> Nuestro querido compañero sí, sí. Jorge, es todo tuyo, mirá a mí, a mí yo empiezo a irme también como María Rosa y a, a pensar en muchas cosas. Hablo mucho en todo este camino que estoy transitando hoy, eh, que es desde el coaching ¿no? y desde el acompañar y el de, de apoyar para que cada persona pueda lograr su mejor versión. Eh, me pasa mucho esto de explicar que estamos en un cambio increíble, un cambio de la evolución humana, un cambio de era a nivel eh, universal. Y entiendo que hay personas que, están, que han venido a, a, a poner eh, eh, algunas herramientas y algunas eh, algo, algo en la mano de las personas para que puedan avanzar. Yo digo son trabajadores de esa luz, ¿no? trabajadores de la luz que vienen a, a iluminar, que vienen a sembrar conciencia. Y creo que en ese camino, en ese proceso, siento que yo estoy trabajando en eso, acompañando, pero siento que no pude, o sea, la vida es como que me dijo, mira, te falta encontrar algunas, algunas respuestas, algunas herramientas. Y me la puso acá María Rosa en el camino, porque yo pude entender perfectamente cuando cursé el coaching, de que no necesitaba saber todo, que no tenía necesidad. Que poder pararme desde el no sé me abría posibilidades, que me hacía más sabio. Empecé a entender de que no tenía que tener respuestas, que cada persona tiene sus propias respuestas y que yo puedo acompañar desde ahí para que cada persona pueda encontrar desde su mirada, desde su punto de vista, desde el observador que está haciendo, y si es necesario poder acompañarlo a cambiar, mostrándole otras opciones, pero respetando y validando la, en la posición y el pensamiento de cada uno. Entonces creo que el universo en su infinita... Eh, abundancia nos provee todas esas herramientas para ir avanzando. Y creo que todos los que desarrollamos esta noble profesión del coaching estamos preparándonos para eso, para acompañar a las personas a lograr. Y creo que poder tener formadores como María Rosa eh, es, eh, es un gran avance para ir eh, teniendo las mejores herramientas para avanzar. Me siento un bendecido. Por eso por ahí me cuesta hasta pensar en qué en qué pregunta le puedo hacer, porque creo que María Rosa me dio todas las respuestas, me enseñó eh, muchísimas cosas, muchísimas cosas. yo eh, tengo una personalidad fuerte, soy de Leo, soy de no sé cuántas cosas, mi personalidad es fuerte, y, y, y siempre este, trato de estar ahí, no es que trato, sino que soy así, y ella me enseñó también a, a poder manejar eso, ¿no? a poder este, soltar eh, el ego, que muchas veces me, me traía muchos problemas. Entonces cuando yo pude soltar ese ego, salir de ese lugar, este, fue maravilloso. Y eso lo pude aprender a través de todo un proceso de coaching y con, con, con el direccionamiento que creo que no fue eh, casual. Por algo me tocó eh, esta formación. Así que agradecido, este, felicitarla. A, no conocí a Steffi, pero veo que... que bueno es, es maravilloso lo que pueden hacer. Y eh, también decirle de que el mundo nos necesita. El mundo necesita este acompañamiento. Estamos en un momento dificilísimo. de no es, no es un mal momento, es un momento de cambio. Y esos cambios traen incertidumbre. Y es necesario contar con personas eh, que tengan esas herramientas para ayudarnos a atravesar este momento y que podamos ir creciendo y avanzando, evolucionando y enfrentando todos esos cambios que nos vienen con las herramientas que tenemos. Así que yo solamente quiero darle las gracias a María Rosa, eh, a, también a Steffi por estar acá, gracias por todo lo que nos aporta, gracias en nombre de todos los que están ayudando, en todas las personas que están impactando, porque yo creo que no debe haber cosa más noble misión más hermosa en el mundo, que impactar positivamente en la vida de las personas. Así que gracias María Rosa por todo lo que haces, gracias a todos los coaches que estamos acá, porque realmente esa es la misión que tenemos. Gracias gracias a vos, gracias a vos, qué lindo. Gracias. Bueno, no sé si te acordás María Rosa cuando vos decías, a ver Jorge, todos estábamos atención en el aula. Bueno, si estaba, decías a saber, Jorge, y ahora no te pregunta nada. María Rosa, eso quiere decir que le quedó todo muy claro. Sí, es eso te voy a Es fuerte, te digo, escucharlo. Le digo, no escucharlo, digo que es fuerte para mí escucharlo, porque ¿cuánto hace ya que terminó la formación de ustedes? Dos años. Sí, dos años. Dos sí. años. Es fuerte. De todas maneras, te cuento, María Rosa, para que no, no creas que, que, que cambie todo. Me, eh, me gusta y trabajo mucho más desde la mentoría que desde el coaching, pero igual, siempre la mirada eh, desde ese lugar, ¿no? Desde pararse. Ay, de, desde ese sí, desde donde estés, hagas lo que hagas, la, la esencia y la, y la intención, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, la sí. intención que le ponemos a lo que vamos a hacer. Y el cambio más grande con todos los que me conocen, con mi familia, con mis hijos. Mi, mi hija, por ejemplo, no, no entiende que no discuta más con ella, y piensa que me enojé, el <ríe> no discuto más. Entonces <ríe> puedo aceptar y no puedo imponer mi idea y todo esto, entonces es maravilloso, la verdad que es un camino realmente maravilloso. Me quedo con algo que dijo Steffi y me trajo recuerdos, tu emoción me trajo recuerdos. Vos sabés que yo tenía una mamá muy amorosa y todo el mundo que quería y en mi adolescencia me daba bronca. Debo confesar. Después todo supe, lo fui superando y ahora se, con, se transforma en orgullo. ¿Qué es ser hija de una mamá amorosa? y me pasó lo mismo padeció, me padeció pobre este fiel. <risa> lo, no quizás en lo, estos espacios lo, de amorosidad pero siempre María Rosa eh, está... mami ma, era bibliotecaria mami era ma, bibliotecaria y, y desde ese lugar eh, iba siempre un grupo de chicos y, y yo eh, lo que sentía en ese momento era que estaban ellos primero y después nosotras eh, lo que yo sentía, hoy lo puedo distinguir así. Eh, pero nada, hoy a mí me llena de orgullo, eh, y me, me encanta, y yo digo, qué bueno que me encante tanto el coaching, y que la pueda tener de ella de mentora, y, que, y, agradezco, y son de las cosas que en cada espacio que tenemos que se lo agradezco, eh, y esto de que tiene siempre algo para darme, así que yo estoy agradecida a ella, a la, a la vida, al universo, a lo que fuese. Viste esto que a mí también me pasaba, venían a charlar con mi mamá, ¿por qué decía yo con mi mamá? Y me sacaban mi espacio, así lo sentía. Bueno, lindo, lindo. ¿Y para tus hermanos, Steffi? Y, y es, eso es un desafío, no este coaching de familia, eh, al menos yo también me, me hacía acordar a Jorge, ¿no? yo tengo un carácter así de que enseguida me hacían enojar, eh, era la que me tiraban chistes y demás, y ahora ya no reboto tanto en los chistes, entonces se quedan todos mirando como diciendo, ¿qué pasa con Steffi? <ríe> eh, Steffi evolucionó. <ríe> eh, y y me, nos pasa como hermanos que eh, te, somos tres más grandes y dos más chicos, entonces es una diferencia, esa ya abismal, casi de 20 años en el medio. Y nos pasa que por ahí, a, a las más grandes, que no, que no tienen el coaching todavía atravesado, que tienen otras profesiones, como que les cuesta un poquito más. Eh, esto de entender eh, estos cambios ¿no? que nos producen, que son tan... Porque antes mami a, activaba la cámara y por ahí en el mundo coaching, podés hablar de una manera, pero después volvés a, a tu realidad. no Y ahora que podemos conversarnos entre las dos, es como que el coaching atraviesa un poco más la casa. Eh, todos saben cuando estamos, cuando es un juicio, saben cuando hacemos el, las preguntas del para qué, todos las saben. Eh, todos, todos piensan en la intención que tenés al decir cosas, están, o sea, todos tienen eso incluido ya en el vocabulario, pero fue mal al hablarlo entre nosotras. Eso abrió un mundo de posibilidades al resto de, de rebote. Tal cual, mira qué lindo. Bueno, construiste una familia, María Rosa de tu aprendizaje de lo mejor que pudiste creo que todos le pasamos factura a los padres si volviéramos a vivir haríamos las cosas diferentes, bueno ese es mi juicio ¿es así o, o vos harías exactamente lo mismo? ¿yo? ¿si sí. yo haría lo mismo? Y si yo te pudiera decir que quisiera cambiar mi realidad no tendría los hijos que tengo, entonces eh, creo que no haría nada diferente porque no los tendría ellos con lo que son hoy. Eh, por esa razón, pasaría por todo lo que pasé y, y haría todo lo que hice. Qué lindo. Bueno, y para ir cerrando, no sé si mis compañeras quieren hacer alguna pregunta más. Roxana, Marcela. Eh, sí, yo quería preguntarle a Stefi, porque sé que ella es una diplomatura eh, desde las emociones, creo que se llama emocional, y me gustaría saber ¿qué, qué le aportó esto a su profesión de coach. Eh, yo era un analfabeta emocional, <ríe> eh, cuando empecé con el coaching me di cuenta que, tenía que, sab que no sabía cómo me sentía. <ríe> Eh, que no, me, no le podía poner nombre a lo que sentía. Y, y ahí me picó el bichito, mami, ya había estudiado educación emocional, y dije, no, yo necesito, acá me está faltando algo. Y, y no solamente le aportó a, a, a, a mi ser coach, sino que le aporta a mi ser mamá, <ríe> y a mi ser hija también, a, a todo, ¿no? a mi ser en general, en todos los ámbitos. Y esto de poder distinguirme y encontrarme las emociones y saber que eso controlo, gestiono de otra manera mi ser y, y eso abre a posibilidad, no solamente a mí sino al resto también porque tengo la capacidad también de, de la empatía, de poder distinguir de, de poder tomarme el tiempo para, para pensar qué puede estar pasando y qué puede estar sintiendo la otra persona y de esto de validar eh, en esto que que no, no queda solamente en el hacer y en la acción y, y en lo que nos pasa, ¿no? sino en lo que sentimos y en eso, que no solamente que son creencias, ¿no? porque la emoción que la tiene arraigada, ¿no? la emoción es lo que la tiene atada la creencia. Eh, entonces, viajar a las emociones desde el coach me... Ahí se fue, justo. Eh, el internet... Sí, se le, le Para... Ahí, ahí volví. Ahí sí, estás. Sí. Te escuchamos. No eso, de que desde el coaching encuentro desde la emoción cómo desatar eh, la emoción de, de esa experiencia que me ancló, ¿no? María Rosa, eh, yo quiero que en esta semana internacional del coaching mandes un mensaje a a tus colegas, a esos alumnos que formaste, acompañaste, que hoy están ejerciendo esa profesión, ¿qué le dirías? Que siempre hagan coaching con la mano en el corazón, que siempre utilicen la ternura y el amor para, para estar adelante de otra persona. No, no, no. desde, desde mi mirada, desde mi interpretación no concibo el acompañar a alguien si, si no tenemos eh, la capacidad de la ternura y la capacidad de, la legitimar, de legitimar a un otro. Que sigan, sigan por ese camino, que se sigan trabajando y que sigan buscando dentro de ellos encontrar ese, esa coherencia, no esa coherencia para poder ser y cuando estén ahí, estén realmente. Creo que eso es lo, lo más grande que nos puede pasar. Encontrarnos con esa coherencia De nosotros mismos Qué lindo, y lo tomo Lo tomo y me lo llevo Y, y espero que el día Que no pueda hacer coaching sí. Y otra cosa, el... que confíen Que confíen, que tienen todo adentro Que confíen, porque esperan Que el cliente logre Y ellos no se lo creen Entonces a los coaches que confíen <risa> Confianza Sí, <risa> sí, sí. Hija, it's, it's... Yo quiero enganchar esto que, que dijo María Rosa con lo, que, con la, con lo anterior, ¿no? que eh, la verdad que eh, ver a, a la madre con su hija desarrollando su profesión y hablando ¿no? de todo esto maravilloso que, es, que, que, que creo que el coaching le aportó también muchísimo de, de, de, de sí para que esta, esta familia se manejara de esta manera. ¿no? Eh, Quiero eh, mostrarlo como la prueba de que todo lo que nosotros somos es lo que expandimos. Entonces, cuando nosotros nos transformamos en eso que creemos, en eso que nosotros pudimos eh, absorber de María Rosa, en esa amorosidad, cuando lo llevamos al ser, cuando nos transformamos en ese ser amoroso, eso nos va a rebalsar. Y eso va a cubrir todo nuestro alrededor y va a inundar nuestro espacio. Por eso es tan importante poder trabajar primero en nosotros, poder transformarnos en eso que queremos que sea nuestro mundo. Y a través de nuestra transformación vamos a transformar todo nuestro entorno. Por eso siempre recomiendo, vamos a ocuparnos de nuestro metro cuadrado. Vamos a, vamos a volvernos la mejor persona. ¿Para qué? Para crear el mejor mundo posible. Y yo les puedo asegurar que eso, y esta es la prueba, ¿no? De poder ir, ir, ir con esa constancia, con esa seguridad de que esto es así. Y eso se va a manifestar en todo nuestro alrededor y vamos a transformar nuestro mundo. Me encantó. Bueno, la vamos que... a porque sé que tiene una formación o clase, Seguís activa. <risa> Es así, ¿no? ¿Estás, ¿Seguís activa? No, ten, tengo clases, tengo una formación en Axon ahora. Ah, y el, el, jue, el jueves vamos a estar juntas por el webinario de, de Axon. Vamos a estar también hablando las dos juntas. Así Ahí está. Las veo muy bien. lindas Estaremos. juntas a las dos. Me encanta verlas juntas. Y María Rosa, te veo más joven y más linda muy que gracias. antes. Iluminada. Sí, gracias, gracias. Como el otro día, cuando decidíamos la foto, eh, yo le decía a Estefi, ¿no? Estefi, tu mamá, la verdad, que se, se mantiene de una manera, lo dije de otra forma, ¿no, Estefi? Pero bueno, sí. se de una manera increíble. Y, y bueno, gracias por estar acá, María Rosa, gracias, gracias por abrir tu gracias, corazón, sí, gracias. por convidarnos gracias. de todo eso que, que siempre nos sigue enriqueciendo. Gracias a ustedes. Vamos gracias a, seguir, a Stefi también por invitarnos a este espacio. ¿eh? Así que muchísimas gracias a las dos. Eh, a ustedes, nos abrazos. Vamos, nos vamos a una pausa y ya venimos con más. Criate espacio acá en la tarde del Mix Magazine. Ya venimos.